el problema principal es que no cobramos que llevamos desde llevamos julio agosto septiembre y lo que llevamos de octubre eh, y no cobramos hemos estado trabajando sin cobrar eh, Ese es el problema principal porque la verdad es que trabajar se trabaja muchísimo hay muchísimo trabajo pero vamos nosotros hacíamos nuestro trabajo bien no teníamos ningún problema cobrábamos algunas veces normalmente desde enero siempre más tarde nos pagaban tarde ...pero hemos estado cobrando... ...el problema llega cuando... ...empiezan a hacer los pagos ya a final... ...o sea, a finales de junio... ...cobramos mayo por ejemplo... ...entonces claro... ...ya dices tú, es que no se puede... ...y, y ahora llevamos eso... ...tres meses sin cobrar... ...más todo lo que llevamos de octubre... ...aquí ya empezaron ya hace tiempo... ...creo que fue en el 2002 o 2003... ...a contratar empresas externas... ...antes hacían de comer o militares o... personas del ministerio... ...y pues decidieron meter de una empresa privada... ...y, y eso era... ton catering... ...de hecho han pasado... ...sones de, de catering y siempre ha pasado igual... ...se hacen concesiones de cuatro años... ...y se empieza bien los dos primeros años... ...pero ya cuando van terminando casi todo. ...ahora como Dulcinea no, ¿eh? ...como de nunca habíamos acabado... ...antes sí, en bueno, sí, no... pasamos de un un nunca tenía otro y nos enteramos apenas... ...pero llega esta situación ha sido solo con Dulcinea". -"Estábamos bien, si nosotros íbamos cobrando bien... ...hasta que empezaron los pagos... ...a partir de enero, a menos, a menos, a menos... ...hasta que ya no tenemos nada... ...y no hay comunicación con la empresa... ...porque la empresa pues no, no quiere... ...hemos mandado muchos correos... ...hemos mandado burofags, un burofag, hemos mandado de todo... ...y a día de hoy lo único que hemos pedido... ...es una, una reunión con la empresa... ...a que nos aclararan las cosas, nos dijeran algo, que nos comunicación... ...que nosotros somos personas que podemos entender... ...si era una mala situación económica lo que estaban pasando... ...pero nosotros por lo visto no somos lo suficiente importante... ...para la empresa como para escuchar. Se supone que deberíamos de estar trabajando... ...por seguir dadas de alta en la seguridad social... ...pero obviamente como no tenemos acceso a nuestros puestos de trabajo... ...pues no podemos trabajar... Sí que vamos... ...firmamos y sellamos a, a los días que nos tocan... ...menos los días que estamos de descanso... ...pero ahí nos quedamos, vuelta para la casa". -"El día 1 acudimos al puesto de trabajo... ...y entramos a las 7 de la mañana... ...empezamos a preparar el desayuno esto... ...y sobre las 8 y 10, 8 y cuarto... ...que es cuando yo estuve en la bandera y esto... ...pues llegan unos militares... ...esto sí con... ...mucha educación y, y muy bien porque allí... ...vamos, ellos nos quieren muchísimo... ...y nos indican que cerraban las cocinas... ...entonces claro, nos quedamos un poquito así sorprendidas... ...y nos dicen, mira, es que Dulcinea tiene deuda... ...con la Seguridad Social y, y no le queden ...vamos, que no vamos a firmar más contrato con ellos... Y, ...y a partir del día 1 pues nada, no podemos entrar los cuarteles en las cocinas... ...vamos todos los días, porque claro, no está a seguir trabajando para Dulcinea... ...no estamos de baja en la Seguridad Social... ...pues vamos allí, eh, los militares eh, nos apuntan como que hemos asistido al trabajo... ...y de vuelta a casa". Yo soy ayudante de cocina... ...entonces eh, normalmente vamos a ver, eh, suelo trabajar por las tardes... ...normalmente, aunque también voy algunas mañanas... ...pero el trabajo consiste pues en recoger todo el servicio... ...o sea las personas que han comido van depositando su... ...bandeja con sus... ...platos y demás en unos carros... ...nosotros recogemos esos carros, los fregamos, los limpiamos... Eh, ...recogemos comedores, recogemos cocina, lo, el suelo... ...lo que haya quedado por recoger de la mañana... ...lo que no haya podido dar tiempo... y eh, después preparamos, terminamos de preparar la comida para afuera, para que se llevan para otros cuarteles. Lo primero que ocurrió fue que nosotros, más, dos compañeras más, que trabajamos en el centro, que fuimos un poquillo, como decirlo, las la propulsoras de, de esto, eh, estuvimos dos meses sin cobrar y lo vimos como, como un castigo y bueno y, eh, y que llevamos desde enero sufriendo los retrasos de las nóminas hasta que hemos llegado a la situación que ya son tres julio agosto y septiembre y ya estamos casi a mediados de octubre y, eh, y no hay nada en principio sí que es verdad que, que cuando fuimos a hacer el, el, las elecciones para, para hacer un sindicato sí es verdad que como que a la empresa como que no ...no le cayó bien... ...como que, que no como que no quería... ...y la verdad que a partir de ahí fue cuando hicimos las elecciones... ...que las que salimos en la foto... De, de, claro, ...de la prensa que había venido y demás... ...pues como que no cayó bien... ...y entonces estuvimos pues dos meses sin cobrar... ...estuvimos como castigadas... ...porque eso fue lo que nos dijeron... ...que nos habían castigado... ...por no... Por, ...por haber hecho esas elecciones... ...y haber salido en la foto precisamente. ¿Qué, ¿Cómo influye esto en casa? Pues dependiendo de cada persona... ...cada una, cada casa es, son distintas... ...pero vamos que todos trabajamos... ...por tener una mejor en casa... ...pero uh, reconozco que hay compañeras... ...que verdaderamente lo están pasando muy mal... ...pero muy mal hasta, hasta el punto de tenerle... ...que ya una ayuda... ...ya sabéis que Teresa nos ha donado... ...y eso nos está ayudando un montón... ...a, a llevar esto este tiempo... ...y a mí particularmente... ...pues yo diario, eh, mensualmente gasto unos 150 euros un gasoil... ...que llevo tres meses y medio pagándomelo todo de mi bolsillo... ...y eso merma, merma el sueldo de mi marido... ...que tengo que estar costeando, me, me lo está costeando todo vamos... ...ahora me está manteniendo... ...por desgracia en este sentido... ...y a mis compañeras pues igual... ...igual unas mejor, otras peor... ...y otras incluso con ayudas bastante importantes... ...porque son, están solas y hay que echar un cable". -"Eso sí, entre las compañeras... recogimos un poquito y... hemos ayuda a las que menos tienen... Y, ...y otra cosita es que desde adelante de Andalucía... ...pues nos hicieron una donación... El, ...la baja de maternidad de Teresa Rodríguez... ...que era una suma de 8.640 euros... ...y la hemos recibido... ...y con esto eso, ayudamos un poquito... ...a las compañeras que más lo necesitan... ...y vamos a seguir en... nos vamos a dedicar un poquito para la lucha nuestra... ...para mover un poquito y a Sevilla... Eh, ...Madrid, Ceuta y... ...y hasta que nos llegue". -"Veo difícil que se arregle... ...porque no han puesto nada de su parte... ...en todo este tiempo... ...si ellos hubiesen... Eh, He hecho lo más mínimo por dar una explicación, por ponerse en contacto con nosotras, por intentar ponerse al día los pagos, que de hecho nos hemos enterado hace poco de que debían la de seguridad social también. Si ellos hubiesen hecho algo, yo lo veo difícil, pero bueno, todo es cuestión de, de hablarlo y de ver y de, y de analizarlo todo, claro. Yo soy positiva y no vamos a parar hasta que cobremos. ...eso lo tenemos clarísimo... ...aquí a cada una se le va a pagar su sueldo, ...no sabemos de dónde vendrá... ...pero cobrar vamos a cobrar... ...porque no vamos a parar... ...y el trabajo yo creo que lo vamos a recuperar también... ...porque principalmente estamos trabajando, trabajando tanto... ...para conservar nuestros trabajos... ...y luego pues ya llegaremos a todos los acuerdos... ...que podamos o tengamos que hacerlo... ...para recuperar lo demás... ...pero vamos que lo tenemos seguro... ...pero queremos trabajar y cobrar... ...y no pararemos hasta que lo consigamos". Si no tenemos solución... De aquí a corto plazo, pues porque si obviamente entrara otra empresa o lo que fuera y, y pues, nos empezáramos a trabajar, entonces no, pero si de aquí a un. esperemos un corto plazo de tiempo eh, nos iríamos a Madrid allí a, a, al Congreso allí para manifestarnos y, y demás. Tenemos la Agustina, pues lleno por un compañero del CGT de aquí de, del Campo de Fraldad, Rafael Fenoy. ...que escribo muy bien, muy bien... ...entonces sobre Agustina de Aragón... ...nos hizo un cambio un poquito, poquito mucho... ...y entonces eso, oh, heroína de pusero y cacerola... Y, ...y decidimos ponernos la Agustina... ...puesto que Dulcinea no es dulce con sus trabajadoras... ...y preferimos llamarnos Agustina".